Ni que nadie pensa, hay gotas señor mí, dereje de a sufrir, tú y equivocar Etape maje Ay, co, jalupi, Ta, y de Esta ya, hay coja querida, vaya por y por amiga, lo he ya y te y ¡Coge un piquerina! Se huele cota, reimo a y ja, se abanota, nemo le y de Pero marame no coy, coi, a era ni consolado, será la coba huela y a Esta maja ni aguanta, a ja, anna que tu beima, ja,